Oh ¿Sí? <risa> Bienvenidos a un nuevo vlog de Alexa Calcaño En este vlog voy a estar recortándole el pelo a mi hermanito <risa> David, algunas palabras que quieras hablar antes de recortarte el pelo Estoy un poquito nerviosa, pero estoy. Estás <risa> <Tan> nerviosa, <risa> mi amor. <risa> Sony me pidió la 1. Así que tenemos aquí la herramienta. Ya está la 1. Y pues vamos a recortarlo, ¿ok? Pero un cantito afuera eh? Bueno, ¡vamos allá! La red de David. ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿O sea? No lo sé. Lo que me da cosquilla. ¿Y qué pasa? Mhm. Uh -huh. A mí también Me da coquilla en la mano Mírate para allá ¿Qué? Para que se vea ¿Aca que tú haces que me da coquilla? ¿Qué? ¿Qué tú haces? ¿Solo a... aquí pasando así? A vale. Este yo te yo que arreglar un poquito la patilla ahí. ¿eh? ¡Wow, falta show! Ahora vamos con el flicker. Y ahora le estamos dando los últimos toques aquí. Mira, aquí estoy tratando de ponerlo lo más derechito posible. Mira la cabecita así, pa. Esto no te va a quedar, el babito, súper bien. Ahora vamos con la parte del frente. ¿Cómo se va viendo? Se va viendo ready, ready. Me encanta cómo te quedan las paredes, Aquí estoy tratando de hacerle una formita, ¿Fu? Capito, ¿quién va a hacer tu nueva balvera ahora? ¿Ah? Mira que tú te veías, papá. La cejita, ¿verdad? Sí. Te la saco. Okay. okay. Ocho, las cejas de David son brutales. Bueno, Aquí está. Terminado. Hazme la parte del de... polvo. Ahora le vamos a echar un poquito de talquito. ¡Ahora la cabecita! ¡Qué beso! ¡Ahora, Enfrente, enfrente cómo te sientes? ¿Bien? ¿Te has asustado? No mucho, muy poco. Cierra los ojitos. Chin, chin, chin, chin. Papito, tú, yo te dije que iba a terminar lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo papá. ¿Estás quedando dormida, babo? Va, vamos a ir al baño a ver si te gusta, ¿ok? Uh -huh. Vamos. Te acompaño, te acompaño. Yo espero que le guste. ¿Me gusta? Qué <risa> <Ya>, adorca. <risa> ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Me gusta. Sinceramente. Me gusta. ¿Te gustó? Sí. ¿Te sientes lindo? Sí. ¿Sí? Ajá. Uh -huh.